por casualidad está hablando con dos de, bueno, de, de dos amigas de confianza para hablar sobre el tema que me comentaste de para afiliar. Sí. Y las dos han coincidido en lo mismo, que no no se quieren afiliar por, porque no quieren pagar cuotas ni nada que se le parezca. Entonces, yo le he dicho, así como me comentaste tú, que que por el dinero no se preocupe pero es que me han dicho que, que no que dice como no me voy a preocupar digo si yo no quiero estar pagando una cuota mensual digo, pues yo ella le he dicho bueno pues ya hablaremos es que no sabía lo que, que responderle de verdad ¿eh? no me han dicho eso y yo ya me he callado entonces yo no lo sé bueno escúchame tienes confianza con ellos o no tienes confianza con ellos Sí, sí tengo confianza, sí, sí, Hombre, eh, Depen, eh, depende de lo que, si yo considero, si depende de lo que sea, es que no nosotros, lo sé. Nosotros, lo, lo, es decir, vamos a ver, Yo, yo lo, te podría, eh, le podríamos adelantar el dinero del año y, y darle el dinero en mano, sí. cada uno 120 euros sí. y ya está. Pero más o menos el tiempo, vamos a ver el tiempo que se necesita para que ellos de alguna manera estén afiliadas porque sí que como son personas que no quieren afiliarse en ningún partido entonces lo que estamos haciendo lo lo, lo que lo, yo les pagamos la afiliación de un año es decir sí. hasta enero del año hasta febrero del año que viene que van a hacer seguro la, la primaria sí. entonces nosotros yo le daríamos 120 euros sí. que es lo de un año a cada uno Sí. Y luego ellos pues, pues, pues dan su número de cuenta corriente y les cobran luego el partido 10 euros a cada uno. Sí, en su cuenta, vale. Eso sería, si tú me lo dices, eh, me llama un día, este es por el centro, te doy el dinero y sí. ya que ellos afilian y cuando los tenga, uh -huh. me lo tengas pero por el telero siempre. Nosotros ya la verdad es que lo tenemos ya todo más o menos visto. Si sí. el es problema ese, no es problema, porque tú diles que si no hacen el favor y entonces al año dejan de pagar y ya sí. está, y, vale. y fuera, y no pasa nada.